Te quiero mostrar ahora cómo vamos a eliminar un tablero en Trello. Vamos de nuevo a nuestro menú extendido. Vamos a la opción, perdón, acá de más. Y vamos aquí a cerrar el tablero. Fíjense que primero da una adver advertencia que dice, ¿desea cerrar el tablero? Puede buscar y volver a abrir los tableros cerrados en la parte inferior de su página de tableros. Cerramos este tablero y fíjense que nos da inmediatamente la opción por si cometimos un error de volver a abrirlo o eliminar el tablero de forma permanente. Vamos a volver a abrirlo. No ha pasado nada, vamos a volver a cerrarlo. Y vamos a hacerle caso a esto que nos dijo de al final podemos ver en la página de nuestros tableros los que han sido cerrados. Acá en este último resquicio de la página de tableros, si abrimos podemos ver estos tableros y los podemos restituir desde acá. Entonces también desde acá podemos eliminarlos definitivamente. boom Imagínese que yo lo elimino de acá y se desaparece para siempre de tu trelo, de tu vida y del universo.